Ya la dejamos adelantos justamente antes de la pausa. Es un honor para nosotros tener hoy en nuestro set a Julio Maciotti, un compositor y pianista argentino que estará presentando algunos conciertos y su más reciente producción discográfica, la que ya es la número 9 de discos en solista, precisamente en La Paz. ¿Cómo está usted, Maciotti? ¿Cómo Bienvenido. ¿Cómo están? Ah, buenos días. Bienvenido a La Paz. Muchísimas gracias. Bueno, muy contento y muy feliz de estar aquí, finalmente, ¿no? Ya y, eh, haber podido concretar la, la llegada aquí a Bolivia. ¿Cómo sí. se siente? ¿Cómo le iba la altura? Bueno, la altura la siento, la verdad. Eh, para ser sincero, eh, me habían dicho que tenía 3.600 metros. Dice, cuídate del... pero sí. Yo digo, no, no pasa nada. Y sí pasa, ¿eh? Se siente la altura. Pues nada, entonces vamos a hablar de lo que estará sucediendo en tres conciertos que va Exacto. a estar presentando acá. La ignota razón de una esfera. Esa es su más reciente producción discográfica. Exactamente. Este es el disco 2022, recién sacadito del horno, como se dice. Y bueno, y lo he presentado en Argentina, en Europa y ahora quiero presentarlo aquí en, en Bolivia porque la idea es este, hacer una gira latinoamericana también, que hace tiempo que la quiero hacer. Y bueno, ya hice México el, el año pasado y ahora estoy aquí en Bolivia para hacer tres conciertos, como bien dices. Así que bueno, muy contento. Voy a estar en La Paz, la capital, que para empezar, después voy a estar en Cochabamba y, y finalmente en Oruro. Sobre esta producción discográfica, Julia. luego vamos a profundizar en estas sí. presentaciones, sobre todo los días que van a hacer y Ajá. en los espacios que van a hacer. Sí, sí. Pero la producción discográfica, ¿cómo ha sido todo el proceso? Tengo entendido que tiene nuevos, nueve temas. Sí, son nueve composiciones eh, y bueno, es un, básicamente el concepto de, de la ignota razón de una esfera es una gran reflexión de mi parte de cómo está el mundo ahora, esta esfera que yo denomino y que pongo... En, ...en una manera preponderante en la, en la gráfica del, del disco. La gráfica del disco, esto lo podrán ver en las, en las redes, en, en Spotify... ...o en cualquier plataforma digital que ya está disponible. Y bueno, es una... La, la esfera a que yo me refiero es el, el mundo nuestro, ¿no? Y bueno, este mundo está sobre un piano y yo estoy tocando ese piano. Es, un, es como un, una metáfora, ¿no? La ignota razón de una esfera es, es un, un llamado a la reflexión... De, de cómo estamos llevando el mundo post pandemia también, ¿no? cómo, cómo nos ha cambiado, qué bisagra se produce en la humanidad en un, después de una tan terrible pandemia como la que hemos tenido, como la que seguimos atravesando ya, por suerte, y eh, ya como que ya se va terminando, no por suerte. Eh, así que bueno, eso, en el disco se va a encontrar, eh, la gente se puede encontrar con eh, melancolía, con optimismo, con un canto, a la, un canto al atardecer, con la ignota razón de una esfera, propiamente dicho, con bueno, un montón de, de estados de ánimo ¿no? que los, los intento expresar a través de mi instrumento, que es el piano. ¿Los conciertos va a estar usted solo o va a tener también algún acompañante? Es, eh, es un concierto de solo piano, es el, un piano de cola, acústico, totalmente intimista es, eh, un, que es el formato que vengo llevando ya de mis, en mis últimos cinco discos de solo piano, eh, bueno porque es un formato que yo he encontrado um, una manera de expresar eh, lo, lo que siento, lo que voy viviendo, estoy viajando mucho por el mundo y, y eso bueno, me permite este formato íntimo eh, eh, poder expresar justamente esto, esta, esta, esta propuesta artística y sobre todo, como yo siempre digo, no es un solamente un concierto de piano donde la gente va a ir a, a escuchar al pianista, el pianista sale, saluda, después aplaude y se, y se va. Esto no es eso. Esto se trata de, un, de justamente de, de pasar por distintos estados de ánimo y a la vez ir explicando un poco cada composición, cada título, por qué surge, y, y bueno, algunas reflexiones, algún, siempre surge alguna interacción con el público y la, la verdad es que la pasamos muy bien. Así que bueno, espero que, que aquí en La Paz este, sí. me puedan acompañar y, y, y vivir juntos este momento. ¿no? Estamos, que estamos convencidos que sí, Julio. El concierto acá en La Paz, ¿cuándo será? El concierto en La Paz es el viernes 30 de, de septiembre a las 19 horas en el Teatro Doña Albina. Doña Albina. Eh, ahí está en la en Fundación Patiño, que es el que acompaña también a la, a la, a la producción de este, de este concierto específicamente. Y bueno, y si me permite, también quiero nombrar a la Embajada Argentina en Bolivia, que también nos ha dado su apoyo para, para que nosotros podamos estar aquí presentando este, esta producción. Qué bien, entonces un saludo al embajador Ariel Basteiro, que sabemos que siempre es sí. eh, promotor de todo lo que tiene sí, que sí, ver sí. con la cultura argentina también, y de la boliviana, y de hacer eh, secuencias de visita de artistas y tal entonces en buena hora que ha llegado usted hasta acá pero esto bueno. no es solo de los proyectos que usted tiene que va presentando por el mundo porque también tiene algunos proyectos relacionados a música en hospitales Así. a otros espacios ¿Nos puede hablar de esos proyectos claro, sí. bueno este proyecto se llama música para cambiar el mundo es un proyecto que nace eh, con como resultado de una experiencia que yo tuve en suiza de hacer unos conciertos para, para una clínica de traumatología muy compleja donde habían personas que realmente la estaban pasando mal bueno y por medio de contactos eh, me invitan a hacer unos conciertos ahí como una especie de, de experimentación para ver eh, qué, qué efecto producía la música y eso me marcó muchísimo a mí también porque fue una, eh, eh, digamos, una manera de, de poner la, la música al servicio de la salud esto eh, marcó tan, tan profundamente en mi carrera eh, que bueno, empecé a idear esta, esta música para cambiar el mundo, para llevar la música, no solamente a hospitales, sino también a fundaciones o a, o a ONGs o a cualquier institución que quisieran digamos, aportar esta, este granito de arena de la música, llevar la música a las personas que están sufriendo en, en alguna medida. ¿no? Y, y bueno, entonces esto empezó a, a, a tomar cuerpo y yo en las ciudades que iba, eh, iba contactando distintas fundaciones o distintas ONGs, como te digo, o hospitales. Ahora, por ejemplo, vengo de hacer un concierto en, en un hospital la, la Paz, justamente de Madrid, se llama La Paz, igual que la ciudad. Eh, bueno, y bueno, he hecho conciertos en hospitales también, en muchos hospitales. Y también a, a diferentes instituciones, como hasta muy, algunas muy conocidas, como UNICEF. Eh, y otras, eh, bueno, también conocidas a nivel local de ciudades de España, de, de, de Italia, bueno, ahora de Francia, eh, Polonia, también se me vienen algunas, ¿no? Pero eh, básicamente es eso, es poner la música sin fines de lucro, sino con fines solidarios, para llevar algún, algún eh, digamos, alivio de alguna manera a, a, a como bien decías, a, a hospitales o a, o a distintas instituciones de este tipo, ¿no? Eso es, música ¿Y para. ¿Y ese cambiar. proyecto habrá posibilidades de experimentarlo en alguno de los países que tenga por su gira en Latinoamérica? Ahora sí, justamente en Cochabamba, el, el concierto, porque aquí va a ser la, la presentación del disco en La Paz, en sí, sí. Nota Razón de una Esfera. Pero en Cochabamba eh, hemos aunado esfuerzos con la Fundación eh, Enseñarte. ...que es una fundación que está justamente en Cochabamba... ...está trabajando mucho por el rescate de los niños... ...que están en situación de calle... ...o están cerca de... ...o están digamos con la drogadicción... ...o algún problema de estos que, que, que aqueja por supuesto... A, a, ...a tantos lugares del mundo ¿no? Entonces ellos ¿qué hacen? Los rescatan de alguna manera ofreciéndoles la parte buena del mundo... ...para mostrarles que no todo en el mundo es la parte digamos oscura, negativa... ...sino que también hay otra manera de vivir... Y bueno, y lo hacen a través del arte, de la cultura, de los valores, de inculcar valores, de tener los este, contenidos a los chicos ahí y alejados de todas estas cuestiones es tan, tan complicadas. Entonces, bueno, este, este proyecto con mi esposa, que es la que me ayuda también en todo esto, lo, lo localizamos en Cochabamba, nos contactamos con ellos y a ellos les encantó el, eh, aunar esta... esta estos dos proyectos, digamos, el Música para Cambiar el Mundo y vamos a hacer un concierto muy, muy bonito, creo yo, muy, muy especial porque va a ser la música en vivo, pero ellos también, los alumnos de ahí de, de Enseñarte, van a estar actuando en vivo y en directo con... Eh, números de danza y también, bueno, de malabares, eh, eh, actuaciones circenses. Bueno, creo que va a ser una, un, un evento muy, muy particular y muy bonito y, y con un fin muy noble y muy... Exactamente, este, esta presentación será el 8 de octubre, 8 tengo de octubre. entendido. El 8 de octubre, en el... En el Instituto Eduardo Laredo, si, no, si mal no recuerdo Y luego habrá una presentación también en un centro de enseñanza en Oruro En Oruro, después, claro, ya para terminar esta vuelta por Bolivia vamos a Oruro Y ahí en el Instituto de Formación Artística en María Luisa Lucio eh, Vamos a hacer, no solamente un concierto, sino también que voy a ofrecer ahí una, una clínica musical para los estudiantes de música en donde seguramente vamos a tener la oportunidad de intercambiar básicamente mis experiencias, mis, mis, mis conceptos Y yo también voy con toda, la, con toda la mente abierta para aprender yo también de ellos de los, Porque es justamente la semilla que, que, que, que nos da esta, la juventud ¿no? y, y estos sueños que nunca lo debemos perder Así que creo que también la vamos a pasar bárbaro ahí. Sí, estamos convencidos que sí. Además que los estudiantes, estos niños que están en condición de calle que Exacto. decía, siempre van a agradecer mucho la música. Julio, ¿es usted sí, de los que, que cree que la música cambia el mundo? Yo creo que sí. Creo que todos tenemos la posibilidad de cambiar el mundo. A mí me toca la música, porque soy músico, porque soy compositor, y entonces intento poner mi granito de arena ahí, pero estoy convencido de que todos, eh, desde nuestro ámbito laboral y personal, Podemos cambiar el mundo eh, solamente eso, aportando nuestra parte. no Si todos vamos aportando nuestra parte y nuestra pasión, nuestra honestidad, nuestra, no sé, cómo decirlo, eh, actuar bien, digamos actuar correctamente, respetar al otro, no, no, no prejuzgar, bueno, todos esos conceptos que, que nos hacen tan, que nos empobrecen. ¿no? Y por el contrario, bueno, eso sí, se puede cambiar, se puede cambiar el mundo. Y se puede mejorar, pero hay que empezar por uno mismo. ¿no? Exactamente, entonces ahora sí, Julio yo le agradezco estos minutos que nos ha acompañado acá Sabemos que seguramente tiene una agenda muy apretada de sí, medios sí. para que todo el mundo pues, participe, se entere que está presentando su nueva producción discográfica en el país Pero me gustaría que usted mismo hiciera la invitación para este viernes, ya de las bueno. otras nos encargamos nosotros de recordar bueno, bueno, muy bien, muchísimas gracias, Bueno, yo, yo soy le agradecido por este espacio, sé que nos está mirando mucha gente Así que bueno, yo les agradezco de corazón esta posibilidad que me dan de invitar a la gente eh, los espero a las, 20, a las 19 horas en el eh, Teatro Doña Albina, en la Fundación Patiño, en pleno Centro de La Paz. Un lugar precioso, un, un momento, creo que es un día viernes, eh, donde ya a lo mejor no nos podemos ir despojando de todas las obligaciones. Y bueno, los invito muy, muy, muy cordialmente para, para eso, para olvidarnos un rato de, de toda la, la rutina diaria y empezar a reflexionar sobre cómo estamos llevando el mundo en este 2022, después de tanto tanto lío que hemos tenido. ¿eh? Muchísimas gracias, Julio. Muy amable a usted ti. por visitarnos acá y que tenga unas presentaciones excelentes, como así mismo es su música muy amable. ¿Eh? Hasta siempre. Gracias. Y usted lo escuchaba de primera mano este viernes. El compositor y pianista argentino Julio Maciotti llega hasta el Teatro Doña Albina de la Fundación Patiño. Eso está ubicado en la Avenida Ecuador, ahí en el centro de sopocashi así que no tiene pérdida. Será a las 19 horas el concierto. Nosotros nos vamos a una pausa.